A través de la modernización de los aeropuertos de Carmelo, Durazno, Paisandú, Salto, Melo y Rivera, se conectará internacionalmente al país junto a los aeropuertos de Carrasco y Punta del Este. Antes de fin de año será inaugurada la obra del Aeropuerto Internacional de Zagarzazú, aquí en la ciudad de Carmelo, en el departamento de Colonia. Será el primer aeropuerto del interior del Sistema Nacional de Aeropuertos. La inversión en esta obra es de más de 8 millones de dólares. ...estamos haciendo una nueva terminal de pasajeros... ...que tiene aproximadamente 600 metros cuadrados... ...una nueva plataforma, mucho mayor a la, a la anterior... ...que tiene unos 6.000 metros cuadrados... ...todo pavimento asfáltico, nuevo... ...una pista de 1.190 metros... ...que la pista anterior era de pasto, natural... ...hoy en día está, va a estar toda pavimentada con asfalto... ...además le estamos agregando luces de pista... ...luces de umbral, luces de aproximación... ...equipos de comunicaciones y todo lo que requiere un aeropuerto a nivel internacional. Según determinó la dinasia en coordinación con la empresa, esta terminal en Carmelo podrá recibir de forma crítica aeronaves del tipo Beechcraft 1900, un avión de 19 plazas, presurizado, bimotor y turbohélice. En materia de seguridad, este aeropuerto contará con tecnología del primer mundo. Equipos de rayos X de primer nivel, son americanos, están aprobados por la TCA, marca Rapiscan, Estamos comprando equipos de comunicaciones de primer nivel, alemanes. Tenemos una estación meteorológica automática que también se va a instalar para Carmelo. Está previsto que el lugar cuente con un destacamento de bomberos. Desde el aeropuerto de Zagarzazú en Carmelo, Darío Izaguirre, BTV Noticias.